Música a exceso de volumen, punteros láser y una combinación entre gritos de holgorio y pifias. Escuchar la bulla, el harto parlante potente que sale ahí, eh, realmente no se puede descansar. Parece que estuviera en una cárcel, así se ve como el, el escenario. Uno pone una música y el otro pone más fuerte, es como una pelea de las músicas, ¿quién pone más alto volumen? El registro se viralizó en TikTok. Cuenta con más de un millón de reproducciones. Fue grabado en los denominados guetos verticales de Estación Central durante el pasado fin de semana largo. Y Realmente bien potente el, el volumen. Creo que ya no hay respeto ya por el vecino que vive al lado. Ya esto se, se, se salió de las manos como se dice. Yo me levanto a las cuatro y media de la mañana... Creo que sueño con la música, no sé, porque ya dos, tres de la mañana trato de quedarme dormida, pero ahí nomás me tengo que levantar, estar sonámbula en el trabajo no es nada agradable. Este es el lugar en que el video fue grabado, entre María Rosas Velázquez y Santa Petronila con Avenida Ecuador, sector de las Rejas Norte. Yo que tengo problema de dormir, imagínese y con esos ruidos, eso me afecta más. Cada Impresionante, vez. fue algo espantoso. Aquí no se puede vivir. Amanece hasta el otro día, a las ocho, a las nueve, algunos. Es un desastre. No, oh, no se puede descansar. No, no. Está más reflexivo de comprar Según carabineros, los llamados por ruidos molestos son frecuentes. De acuerdo a cifras del municipio, entre las dos calles hay más de 6.000 departamentos y casi 2.000 estacionamientos. Incluso tres condominios están hacia el mismo lugar, lo que genera una especie de patio interior común. Nosotros estamos frecuentemente realizando operativos de fiscalización. Eh, recientemente nosotros aprobamos una ordenanza que regula los ruidos molestos también en este tipo de comunidades. Y es por eso que siempre estamos solicitando el apoyo de los comités de administración que nos permitan poder ingresar a hacer estas fiscalizaciones y también poder identificar aquellos departamentos que están causando estos ruidos. El lugar es el mismo donde un niño fue grabado en un balcón. El departamento que funcionaba como una guardería clandestina, por suerte contaba con malla de seguridad. Ahora otro episodio complejo que podría desencadenar en multa para los propietarios. La administración o el comité pueden cursar una multa que según los estudios de comunidad feliz puede partir desde 1 a 3 UTM. Se niega a pagarla, incluso podrían llevarlo a un caso en el juzgado de policía local donde se puede duplicar esta cantidad. Es decir, entre 60 a 180 mil pesos, costumbres diferentes, otra cultura o poca empatía con el resto. Lo cierto es que hay molestia en vecinos que solo piden descansar, aunque sea por pocas horas.